y quiero comentarles y hablarles sobre los sucesos que acontecieron en Kazajistán en los últimos días. Estuve investigando y mirando en YouTube y vi que hay muchos videos contando la historia eh, teniendo en cuenta las noticias que, se, que fueron conocidas a nivel internacional, pero no hay ningún video de alguna persona como tal diciendo su experiencia personal viviendo en el país y sobre todo en la ciudad Almaty, que fue el epicentro principal de las protestas. En ese caso voy a hacer este video un poco diferente en el cual voy a hablar qué fue lo que yo sentí, cómo lo viví, eh, conversando con amistades y personas locales, qué vivieron, cuál fue el miedo que sintieron o las preocupaciones y en base a eso eh, les daré mi opinión. Bueno, para mí todo comenzó el día 4, el día 4 por la noche, alrededor de las 10, 10 y media, cuando algunas amistades mías eh, que fueron al aeropuerto a recoger a un familiar, me llaman y me comentan que la calle principal, una de las calles principales que iban al aeropuerto, estaba completamente eh, tomada eh, por las personas, estaba inundada de personas que estaban protestando, esas personas estaban eh, haciendo pedidos, eh, cambios, sobre todo con lo que es el precio del gas, el precio del transporte público, entre otras cosas. Hasta ese momento no parecía que fuera a, a llegar a más, que no fuera a haber ningún tipo de violencia Pero más tarde y por la madrugada ya se empezaron a ver noticias en las redes sociales, en Instagram, en TikTok que se estaban llevando a cabo eh, actos de violencia, actos de violencia contra el orden público, contra eh, las autoridades, contra los propios civiles, además de que se estaban destruyendo completamente eh, muchas eh, tiendas, centros comerciales, eh, oficinas del gobierno, distintos eh, organismos, edificios, muchos, a muchos les, les prendieron fuego. Pasaron cosas muy malas, incluso se perdieron vidas, en este caso, tanto de las fuerzas del orden como también de los civiles y eh, en ese momento la gente como que perdió un poco el rumbo pues la gente no entendía si primero era una protesta cómo esto llegó a este punto, se pensaba que quizás muchos delincuentes aprovechaban estas cosas eh, para hacer sus desfalcos, para robar, para hacer sus maldades inmediatamente nos quitaron la internet no teníamos acceso absolutamente a ningún tipo de información simplemente eh, las llamadas telefónicas dentro del país se mantenían pero no por whatsapp ni por nada simplemente la llamada directa pero no se podíamos comunicarnos con nadie en el exterior yo no podía comunicarme con mi mamá con mi familia que lógicamente estaban muy preocupados por algunas noticias que pusieron en la televisión en, en sus países y, eh, la única comunicación que tenía era con mis amistades, más allegados aquí, por teléfono. El gobierno se preocupó por la gente, no, les regaló a cada uno eh, un paquete de muchos minutos y mensajes gratis para que las personas se pudieran comunicar. Mandaban constantemente mensajes con las noticias y fue así como nos enteramos de que más allá del simple hecho de la protesta, se descubrió que esto era un movimiento organizado, financiado con objetivos terroristas para desestabilizar el país y tomar el control y el poder. Eh, por supuesto, no todas las personas que estaban manifestando eran así. Habían personas que verdaderamente estaban protestando por la situación, pero ellos no sabían que había un trasfondo detrás de eso y que había otras personas que se aprovecharon de esa situación que posiblemente instigaron a que esto sucediera y lo que tenían era un objetivo diferente, personas que tenían armas, que estaban eh, realmente... Eh, llevando a la violencia y al peligro en el país. Pero el nuevo presidente que tenemos ahora en Kazajistán tomó decisiones muy buenas, trabajó muy rápido para controlar y eh, normalizar la situación en el país. Eh, tuvo que pedir ayuda a extranjera, pidió ayuda a la, una organización de países de, del área donde se encuentran eh, Rusia, eh, Kirguistán, Armenia, entre otros y eh, fueron enviados varios efectivos, varias eh, tropas que ayudaron en el control de la ciudad a limpiar las calles de estos terroristas y de esas personas que estaban cometiendo esos delitos de terrorismo. El presidente actuó muy rápido, se tiene como información que simplemente dormía dos horas, no más que eso, y realmente después de este suceso eh, está gozando del cariño y respeto muy grande de la población pues realmente hizo todo lo que estaba en sus manos para controlar la situación y llevar al pueblo otra vez a la normalidad. Durante esos días yo simplemente estaba dentro de la casa sin salir, salí cuando más dos veces a una tienda muy cerca que está dentro del edificio de mi casa a comprar algunas provisiones de lo que quedaba, pues la gente lógicamente con temor empezaron a comprar cosas ya que todos los supermercados, los bazares, los lugares donde se podía eh, adquirir alimentos estaban cerrados y muchos de ellos habían sido eh, víctimas de vandalismo por tanto y demás, eh, la gente se abasteció con lo que pudo más cerca de la casa posible. El gobierno decidió poner un toque de queda, ya que en las calles a partir de las 10, 11 de la noche ya no se podía estar en la calle hasta las 7, 8 de la mañana, no recuerdo exactamente la hora, pero era un toque de queda eh, que primero empezó en la ciudad, después llegó a convertirse en nacional, pues el país eh, estaba en alarma nacional por esta situación de terrorismo y eh, ya el día 10, eh, fue cuando nos empezaron a poner la internet eh, se empezaron a ver más eh, noticias se decía que ya se había normalizado bastante que se había controlado toda la situación el gobierno ya había logrado sacar de las calles a la gran mayoría de estas personas que estaban haciendo esos actos de vandalismo y dieron la noticia de que se iría restableciendo poco a poco todos los servicios sociales como serían los bancos, las tiendas, los supermercados los centros comerciales y, y bueno, ayer fue el primer día como tal que yo salí a la calle, decidí ir a un supermercado porque, bueno, en la tienda cerca de la casa ya quedaban muy pocos productos y no lo habían abastecido. Y logré ver que la gente está tranquila, ya la gente está caminando por la calle, eh, no hay ningún tipo de peligrosidad en este momento, eh, las tiendas están funcionando, los horarios todavía no están... Eh, hasta las horas acostumbradas tan tarde están cerrando 6 7 de la tarde los negocios pero están trabajando el aeropuerto también eh, lo iban a abrir en el día de hoy si no me equivoco ya las cosas empiezan a funcionar nuevamente eh, cabe aclarar y es muy importante porque a veces las personas que viven en los países latinoamericanos no conocen y escuchan kazajistán termina en tan eso se parece a afganistán a otros países eh, que sí han vivido guerras y piensan que Kazajistán es lo mismo, les diré que no, Kazajistán es un país muy seguro, aquí ese tipo de cosas nunca suceden, es muy raro que se hable dentro de este país de cualquier tipo de acto de terrorismo, cosas así nunca ha sucedido, por tanto y demás, eh, es un país de gente muy buena, y nada tiene que ver con países que acostumbran a vivir en guerra, eso es algo que quería aclarar para que la gente que no lo supiera estuviera clara de eso. Quiero agradecer a las personas que se preocuparon por mí, me llamaron y me escribieron preguntando cómo yo estaba. Como pueden ver estoy bien, todo está tranquilo, todo se llevó a normalidad y seguiré subiendo videos para ustedes sobre la cultura y las cosas que acontecen en Kazajistán. Espero que este video y esta información haya sido de ayuda para ustedes, en ese caso, apóyenme con un grandísimo like, suscríbanse al canal para recibir las notificaciones, denle a la campanita y escríbanme en los comentarios sus opiniones al respecto. Y pues nada, nos vemos próximamente en otro video y hasta la vista.